Hola, ¿cómo estás? Yo soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos? <risa> Seguro que si estás mirando este video, sí. No quiero pensar que no, ¿eh? Por favor. Bueno, aquí estamos con el segundo video de esta serie. Y es simple lo que te voy a decir. Hay que tener bondad para sí mismos. Mismas, mismas, ya sabes. Sí, porque muchas veces somos como castigadores y que... Pero no, pero no, debería habernos. Y la verdad es que si tenemos bondad para otros, y a veces en circunstancias impensables, ¿cómo no habríamos de tener bondad para nosotros mismos? Para el trabajo que desarrollamos, para la entrega que desarrollamos, para ese ofrecimiento de darlo todo en favor de, de quienes somos, de un sueño, de un objetivo, de un proyecto, si nosotros eh, tenemos la valentía de arriesgarnos, tenemos eh, el corazón eh, para apoyar al resto, para motivar, y si creemos que encendiendo luces se enciende el mundo, tenemos que tener bondad para nosotros mismos, sin lugar a dudas porque eso nos va a facilitar muchas cosas que, que si no lo tenemos, que si no, no nos damos cuenta de tener esa bondad, en principio para con nosotros, nosotras, eh, nosotras se <risa> hace el camino muy dificultoso y, y también es parte de tener una cierta armonía, ¿no? Porque a veces todo lo damos, todo lo ofrecemos, y hasta cosas irrisorias, y sin embargo cuando tenemos que darnos a nosotros mismos, mismas, mismes, no lo hacemos. Y quizás lo hacemos a veces en circunstancias o momentos que, que las personas no se lo merecían, o no se lo merecen. Entonces, miremos un poquito eh, de que esa varía que tenemos que construir o reconstruir en algunos casos tiene que ver con, con el respeto, con el, el autorrespeto, con, con el amor, con, con valorarnos. Así que bondad, bondad para con vos... Eh, date el tiempo permitite equivocarte pero, pero sé cálido cálida al respecto porque todos estamos aprendiendo y de eso se trata, esto es la gran escuela de la vida sin lugar a dudas así que no me quiero extender más te mando un beso enorme vamos, que se pueden hacer las cosas cuando uno decide y pone el alma así que en la cajita de información tenés todas mis redes contactos Estoy aquí para enviarte un rayito de luz y que te atrevas a ser quien sos y a ir por eso que te hace brillar los ojos. Te quiero. Bye.